¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Russell Crowe es un actor, productor y músico australiano, mejor conocido por su papel como el general romano Maximus Decimus Meridius, en la épica e histórica película de 2000, Gladiador, por la que ganó un premio de la Academia al Mejor Actor. Un hombre que desafía la categorización porque no hay una simple forma de describir a este hombre, que ha marcado su propio estilo y éxito. Un hombre del cual podemos aprender mucho para diferenciarnos del resto tal como él lo hizo. A continuación, los rasgos de personalidad de Russell Crowe. Práctico Russell Crowe, primordialmente, es un hombre práctico, realista y con fuertes ideas sobre lo correcto y lo incorrecto. Es ordenado, organizado, sistemático y a veces controlado, así como comprometido. Emplea pasos decisivos y metódicos para resolver problemas sin darse por vencido fácilmente. Emprendedor Russell Crowe busca establecer una base sólida y prefiere utilizar el trabajo duro y las largas horas para construir un negocio o una carrera profesional, en lugar de buscar esquemas de «hacerse rico rápidamente».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 lo que lo hace confiable y merecedor de la admiración de su público. Muy a menudo, esa honestidad en el medio del espectáculo le trae problemas con la comunidad del medio. No se muerde la boca ni mucho menos actúa a placer de los demás. Además, aunque no es un idealista típico, Russell Crowe está dispuesto a ser él mismo en un mundo repleto de personas falsas. Trabajador Russell Crow trabaja bien con los demás. Es importante para él su propia responsabilidad y una tarea bien definida. Pero se desempeña mejor cuando sus responsabilidades no se superponen con las de los demás. Debido a la rara disciplina y perseverancia que posee Crow, no todos pueden seguirle el paso. Es un poco rígido en sus ideas y tiende a quedarse atrapado en la convención, pero trabajará como nadie en el set. Amoroso. Russell Crow es leal a sus seres queridos, estable en sus relaciones sentimentales y a menudo es alguien descrito como alguien amoroso y responsable. Su buena salud y resistencia física le permiten trabajar mucho y duro por cualquier cosa o persona en la que cree, aunque es muy receloso y esquivo de su vida privada y prefiere mantenerlo en secreto. Es un actor talentoso y versátil. Un músico, un motero rudo y pesado, así como un artista sin sentido. Es abiertamente indiferente a Hollywood, pero también es conocido por sus hazañas románticas, explosiones en los premios y su personalidad esquiva. Crow es una combinación interesante y probablemente lo que lo hace tan fascinante de ver. Un hombre que sin intentar agradarle al mundo,